Mírame somos lesión, hordas batendo, no chan este son Somos chaka y sobeando a canción ancestral la chamada da revolución Son cientos de voces no noar, somos sereas narrochas, las rochas coa forza do mar Mujeres na la malla o sol que me traña, no lo moro un día de verán No, son de sentar a mirar, fervir mi me ocupo sa, ir a a shojar. Son a llenos en dragos en medio fracaso que chejo para su so quedar Miramos y hermanos, nos camos a fuerza para avanzar Luego la memoria no velas, a boas, no ciego en la de caminar Son ciertas historias de fuego, prenden un lume, va y yo me voy a me mollar Tienen en el y y descansar en un leito de papel El que dame a man, un peta no mires atrás Los sueños muertos están candeadores, esa senda de flores que habemos crear. No quiero parar de ladrar, a cosas temas van más salivar No tengo miedo, do no mucho, cocoto cambio de ahora aprendí a boar Has de cantar, me borro de pena, con sondas hay te pido que cantas me niña, por Dios Has de cantar, me niña, hay teida, has de cantar, me borro de pena, con sondas hay con solo tambor, te pido que cantasme niña, por Dios Levasme no te ocurras, no es para deslatar, y me forzas para el sero valero, daquela que un te se creó Es a referencia real, bien a mi inspiración, alimentas cuatro cosas y los sondas que soñan con llegar un día a cantar a caminar, buscamos propias formas de expresar o que elevamos no peto o o con vos tu ser y colosal